sido un Sinaí. Eh, comenzamos en 2008 con un, con primas a las renovables, con subvenciones, esto lo, lo, lo eliminan y comienza pues un desierto, un desierto que duró pues unos 5 o 6 años, tuvo que venir a la Unión Europea a cambiar esto. Y esto comenzó eh, con una regulación en, los, en el sector del autoconsumo con lo que se definió impuesto al sol. Además, pasamos de una crisis de un desierto y a un impuesto al sol. O sea que durante 7 o 8 años esto fue pues... Eh, eh, ...muy complicado ...esto viene posteriormente... ...un cambio de... de, de ...por la Unión Europea... ¿no? Pues, ...más que nada el cambio climático... ...y los gobiernos empiezan a, a regular... ...y a reglamentar de manera diferente... ...el autoconsumo... ...y ahí es donde nosotros empezamos a, comenzamos... Eh, ...a nuestro crecimiento... ...nosotros cuando comenzamos con autoconsumo... Eh, ...valoramos qué queríamos ser... O sea, ...está muy bien... ...nuestra esencia, nuestro core cor es el, el autoconsumo... ...queremos y somos autoconsumidores... Pero eh, eso somos hoy. ¿Qué queremos ser dentro de 10 años? Vimos que eh, la parte de generación era fundamental. Oye, hacemos instalación de consumo, pero tenemos que generar, eh, generar energía. ¿no? ¿Qué necesitamos para, para que nuestro modelo sea un modelo con una visibilidad a medio y largo plazo? ¿no? Pues una comercializadora. Y este ha sido el modelo que hemos ido, que hemos ido desarrollando para acabar siendo una utility. Eh, nos tocó un momento complicado. Decidimos sobre la valoración que teníamos de los bancos. ...y de compañías de, y de, de banca privada... ...hacer un descuento del 70%... ...y eso el mercado lo ha reconocido... ...lo ha reconocido de, de tal manera... ...que los resultados que hemos ido eh, publicando... ...durante estos seis meses... ...ha conllevado que la, la cotización... ...de la acción haya pasado de 4,20 a 23... ...o 22 o como esté actualmente ahora... ¿no? ...hemos hecho un año extremadamente bueno... ...con unos, unos resultados extremadamente buenos... ...y este año... Este año que sí se puede decir ya tenemos el, los objetivos cubiertos de cada unidad a fecha de febrero. Eh, vamos a esforzarnos un poquito más de lo, de, de lo habitual este año para en H1 o sacar unos, unos resultados que ya sean la antesala de un cierre muy bueno para que el 2023, si todo va correcto y que sea el resultado de, el resultado de nuestro trabajo, podamos plantearnos eh, poder salir a poder pedir la salida del mercado continuo. Esto lo hemos hecho, lógicamente, por, por, por el circulante, para, para, para el desarrollo de, la, de parte de la generación, ¿no? Necesitamos pues, eh, financiación para hacer compras y demás, y para, para, para la compañía en sí. ¿no? Hicimos una, una emisión de 25 millones para todo el año, y en esa, bueno, como máximo, 25 millones, y en estos días eh, se abrieron libros y, y, y, bueno, ya se han cerrado. Se ha cerrado antes de lo que sería la fecha final de, de, de cierre de libros. ¿no? Que este, este pagaré verde eh, ha sido un éxito. Hemos cubierto, hemos cubierto sobradamente la, la oferta. Lo que tiene especial esto es que se financian 18 proyectos en conjunto en 5 SPVs. Entonces, lo que se hacen son 18 due diligence, 18 técnicas legales y demás, y se financia el conjunto global del paquete de PPAs. Entonces, ¿esto es bueno para nosotros? Evidentemente que sí. Para SINIA, evidentemente que, que sí. Son socios en esta sociedad con nosotros y para el sector. Con SINIA seguiremos financiando durante todo este año más paquetes de, de, este, de este tipo. La unidad de autoconsumo, bueno, lo que es eh, la fotovoltaica en sí, hemos, pasado, hemos multiplicado por, por 12 la facturación. También es cierto que en enero hemos firmado 10 millones de euros de obra, va bien, estamos firmando 2 millones y medio más o menos semanalmente en la parte de autoconsumo, es un dato muy, muy, muy, muy, muy interesante. Eh, hemos multiplicado por, por, por hemos facturado 6 millones de euros en enero, por decirlo de manera, en la parte de fotovoltaica, y en la parte de grupo, pues, eh, con la comercialización y demás, estamos en 21, 21, 21, 21 millones de euros en, en enero, ¿no? Este año es un año eh, excepcional. <música>